¡Hola a todos gente chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues sí, como recordaréis en el video anterior que supuestamente les enseñé a mi pero pues literalmente hoy fue mucho peor. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, el 50%. Toda la gente que ve mis vídeos tú estás suscrita, que solo tengo un suscriptor, así que si eres yo suscríbete. En caso chicos, comenzamos este blog con un broma. Acompañadme. Vale. Vale, primero que tenemos que hacer una distracción. Va a ser que bueno no hay broma pero antes vamos a tirar un buen de este cars vale chicos aquí ya tenemos este McQueen de Cars y ahora lo vamos a ver yo lo voy a dejar justo Estoy ahí, en la cama. Hola, ustedes. José Pablo, ven, ven. Yo me voy a esconder rápidamente. Aquí. Cuando pase. Rápido, rápido. Pero dice algo más Adelante. Vale, ya sé. Vale. ¡Tita! José, Aquí hay un carro. Bueno pues, en el dentro del video, como nada, comiendo de Uh -huh. ¡Esperadme! ¡Salud! Yeah. ¡Salud! ¿Qué es ¡Salud! en Rápido, agarremos un ajo Vale, todo lo que habéis visto Fue una tontería y ya no lo vamos a hacer. Muy bien, probemos si este carro Funciona para apreciar. Vale, funcionamos. Vale, aquí, a ver, vamos... Oh, no sirve. A ver, vamos a intentar ir... Ah, vale, creo que no resultó. Oh. Oh. Todo esto que habéis visto en el título es que resulta que estaba jugando con mi hermanito que vine aquí detrás. estaba jugando con mi hermanito a los ositos y esto fue lo que ocurrió. Vale, si vamos para la cocina para la cocina se verá algo horrible y es que si sí, siendo sinceros mirad lo que le he hecho al pobre osito implementarlo, yo creo que el pobre Jimmy no resultó es que bueno, los buenos momentos que mis vivido se van a la basura mira esta pelota que recordaréis en el anterior blog es una de estas pelotas pues es, recomiendo el recomiendo pues está padre pero lo que resulta es que... Bueno, nos vemos en el próximo vlog. Nos vemos. Madre mía, mire, ¿Usted, ustedes también podrán hacer esto. Vale.